un buen día, ahora vamos a ver cómo reproyectar una capa raster en QGIS para ver el sistema o conocer el sistema de coordenadas actual de esta capa hago clic derecho sobre la misma me voy a propiedades en información donde dice src tenemos el sistema de referencia en este caso wgs 84 zona 17 sur ahora yo la quiero reproyectar a otro sistema de coordenadas para ello vamos a hacer lo siguiente nos vamos en raster en proyecciones, con bar o entre paréntesis, reproyectar. Como capa de entrada, seleccionamos la capa actual. El SRS de origen, seleccionamos el actual, el 32.717, que corresponde a la zona UTM 17 Sur. Y el SRC objetivo, es el sistema al cual deseamos reproyectar. Acá vamos a hacer clic en seleccionar el sistema de referencia de coordenadas. Normalmente suele aparecer desactivado. Lo desactivo donde dice no CRS. Y acá yo quiero reproyectarlo al Pesar 56 zona 17 sur. Si no lo tienen en pantalla, por ejemplo, escriben acá, por ejemplo, 17 sur. Entonces acá tengo todas las opciones o todos los sistemas de coordenadas con 17 sur. Acá tengo el pesar 56, 17 sur. También tengo el CIRGAS 95 y 2000 para la zona 17 sur. En este caso le dejo el pesar 56, le damos aceptar. El resto de valores lo dejo por defecto. Vamos al final donde dice reproyectada, podemos dejarle aquí para que lo grabe como un archivo temporal. Pero si lo deseo grabar ya en un directorio, hacemos clic aquí y Save to File. Asignamos un nombre, en este caso le voy a poner Loja 17 Sur PSAT. 56.tiff, guardar y hacemos clic en ejecutar. Se si ha completado la tarea, cerramos esta ventana, cerrar y ya tengo la capa. Si hago clic derecho en propiedades, en información, ya tengo el SRC, el PSA 56. Y si lo abro en un nuevo proyecto. Navegador. Tengo aquí el hoja 17 pesa 56 y podemos ver que ya tengo mi capa en pesa 56. Muy bien. Esto ha sido todo. Espero que sea de su utilidad y de su agrado. Si les gustó, no olviden darle una manito arriba a este video y suscribirse al canal. Muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad.